porque está aquí la coach Valentina Trejo ¿Vale? Mucho gusto por la invitación, estoy muy emocionada y muy contenta por estar nuevamente aquí en Empresarios de Alto Rendimiento y pues emocionada con lo que vamos a platicar el día de hoy <risa> Sí, va a estar muy cool. Est Valentina tenemos tres años conociéndonos. Ya cuatro, ya van a ser ¿Cuatro, ¿Cuatro años? Sí. ¡Oh! Tenemos cuatro años, este... Vale tiene una empresa muy grande de salchonería, cremería en el Bajío, eh, ha tenido un crecimiento exponencial, aparte es escritora, es coach de alto rendimiento y pues ya tenemos cuatro años trabajando en conjunto y la verdad eh, es de los empresarios pródigos de, de, del sistema Rockefeller y la verdad estoy muy emocionado por todos los resultados que ha tenido. No, desde ahorita, o sea, yo pienso que desde los primeros seis, ocho meses hubo un cambio radical, pero ahorita como, como directora general de su empresa y como coach y, y realmente como una empresaria muy exitosa, pues estoy muy emocionado de que platique la experiencia y sobre todo de las herramientas que vamos a platicar el día de hoy, que yo, yo pienso que es de lo más poderoso que hay. Así es, sí, yo creo que eh, cuando inviertes en capacitarte tú primero, eh, le ganas años luz a cualquier negocio O sea, realmente Evitas problemas Y tu crecimiento, como bien lo dijiste Pues es exponencial O sea, al entrenarte Pues logras e esas metas Pues en tiempo récord, que es el lema De aquí, ¿verdad? Sí, claro. Oye, tu libro cómo te sientes con tu hijo? Pues... Tu bebecito <coughs> Creo que es Un logro que Siempre que lo, lo, lo Tengo en la mente, me me da mucha fortaleza para continuar y también yo siempre dije, voy a escribir mi libro cuando esté viejita, ¿no? Y, y te, con, te conocí a ti y, o sea, y fue así como, ¿no? Pues ya lo tienes que hacer, o sea, ya. Pues yo pensaba que aún no tenía las suficientes vivencias como para compartir en un libro, entonces, pues... Al estar continuamente en entrenamiento Entendí pues que ya, ya, ya era hora de pues compartir lo que a mí me había funcionado Sí, ya sé Pues platícales de tu libro, diles dónde lo pueden comprar y todo Bueno, <coughs> mi libro lo pueden comprar en mi página de Facebook Se llama Valentina Trejo Coach Valentina Trejo, así me pueden encontrar en Facebook Y pues ahí... Eh, podemos hacer eh, la compra y se los podemos enviar a cualquier lugar del mundo no hay ningún problema eh, y pues en el libro pues hablo un poco de cómo, cómo fue evolucionando mi vida a la par de la empresa todo el tiempo pues tienes que estar enfocado en tus metas y en que a la gente que está a tu alrededor pues le vaya bien y a veces hasta mejor que a ti y eso es bueno y esa de, es una señal buena Y casualmente eso vamos a hablar hoy ¿verdad? de cómo Así hacerle es. Para que tus empleados les vaya muy bien Y la importancia de hacer que tus empleados les vaya muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo ha sido tu evolución? Vale, o sea, porque ahorita venimos platicando De <ríe> cómo antes pensabas en 3 mil dólares Y decías, wow, es mucho dinero Y ahora traes inversiones de millones de dólares en tu empresa Y pues lo puedes solucionar, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu...? tu evolución de la implementación del sistema Rockefeller, o sea, ¿qué es lo que más te queda del sistema Rockefeller o lo que más te ha funcionado y en dónde has batallado más? Primero les voy a decir lo más doloroso. Ok, vamos a empezar por el dolor. <risa> lo, lo más doloroso de la implementación es ir soltando el control con sistemas, porque realmente cuando pasas de ser emprendedora, ser un empresario y tienes los sistemas, pues a veces duele, ¿por qué? Porque pues antes podías darte ciertos permisos que una vez que entras en este sistema ya es más difícil que te los des, eh, también pues tiene. ¿A qué te refieres con los permisos? Pues la verdad antes yo era un poco indisciplinada, en cuanto a horarios y así, como que decía, Ay, ah, pues, yeah, yeah, yeah. no, pues yo llego a esta hora y pues realmente los últimos cuatro años he sido muy disciplinada en mis tiempos que le dedico a la empresa. Entonces, o eh, sea, por las reuniones, por las juntas de ritmo, por claro. los seguimientos. Sí, o sea, no, no paras, realmente esta <risa> herramienta todo el día te tiene trabajando. No, entonces creo que eso es parte fundamental Entender que una vez que entras a Rockefeller Pues tu vida va a dar un cambio junto con tu empresa Y no va a ser como ya no quiero y paro No, porque ya haces como un terremoto Y ya eso no, no se acaba O sea, re, realmente ya entras en un circuito Donde ya tienes que seguir y avanzar Y seguir este, cumpliendo las metas Pero fíjate que es, es como una bipolaridad porque es sí es complejo el, el que todos los días tienes reuniones. O sea, es, o sea para, yo tengo siete reuniones en la mañana de mis negocios y en la noche tengo siete reuniones igual, o sea, para los seguimientos. Sin embargo, pues puedes hacer lo que quieras, en donde quieras, en cualquier ciudad, en cualquier país. Entonces es doloroso, yo pienso. Pero, o sea, en mi caso, ahorita nos platicas tu, tu ejemplo... ...pero a mí me ha dado libertad... ...o sea, sí es más disciplina... ...pero yo pienso que la disciplina... ...te da libertad... ...o sea, la disciplina y el control te da libertad... ...porque yo pienso que ahora te puedes ir de vacaciones... ...pues aquí estás en Monterrey... ...y tus empresas están funcionando... ...sí es levantarte temprano... ...sí es terminar a, ta a, a... tambor batiente... ...pero te puedes ir a Europa... ...pues tú vienes de ir de Estados Unidos... ...y fuiste a la playa y... ...de los últimos dos meses pues, pero... Estar de vacaciones no significa que dejas de Dar seguimiento al negocio, ¿no? O sea, es Unas por otras, o sea, el control Te da libertad claro Sí, pues creo que lo, lo Definiste perfectamente Creo que ahí es donde Te comentaba que es Lo padre Porque te enseña, pero También duele, porque yo antes Si yo me iba de vacaciones, yo no contestaba El teléfono, o sea, realmente <risa> yo, yo estaba de vacaciones Y nadie me encontraba entonces, eh, obviamente está muy padre también, pero eh, el nivel al que yo me puedo ir de vacaciones, pues no es el que ahora lo puedo hacer. La frecuencia, pues. Ajá, ni la frecuencia, ni los lugares que puedo visitar, Ay, ya entendí. ni el nivel al que me puedo dar esas vacaciones. <risa> o sea, por lo que ganas ahora, lo has sacrificado por desconectar el teléfono, pero sabes que te puedes ir a lugares mucho más padres, claro. mucho más... Costosos vamos a decir Así es, y no escatimar en nada Y no porque me guste despilfarrar Sino porque realmente no, en mi cabeza nunca ya está el tema Este lugar es caro o este lugar voy a gastar tanto O sea, no me no me pregunto eso antes de entrar Si a mí me gusta ir o si a mí me gusta o me llamó la atención cierto lugar pues yo voy y ya, o sea, y, y eso está más padre que apagar tu teléfono una semana, entonces creo que, pues es ahí donde va dando frutos todo el esfuerzo y la disciplina constante. Ok, ¿qué más te ha dado dolor de la implementación del sistema? Ah, pues yo creo que una de las cosas es compartir la información, porque pues el negocio, que tenemos es familiar y, y como que a veces como el confiar el negocio y la información en alguien ajeno sí o sea si sí, sí, sí me caló un poco quizá eh, eso fue la parte medular para que pudiéramos implementar el sistema, verdad, y para el crecimiento, porque pues al no ponerlo en la mesa con alguien experto, pues te limitas mucho en el crecimiento, porque pues como nadie te puede decir, pues sale así o si de esto puedes ganar más o un consejo financiero porque no saben tus finanzas, pues es más complejo evolucionar. Entonces, pues también invitar a las personas, ¿no? Que tienen negocio familiar, obviamente con alguien que sí este, esté... Preparado. Preparado y tenga los valores para conocer la información. Eh, y pues obviamente les puede ayudar a crecerlo. Pues es eso, compartir eh, información. Claro. Y, y fíjate que yo creo que es, es importante el, el dividir, ¿no? El decir. Sí, voy a compartir información, pero pues con un asesor, con un coach. En tu caso, pues tú, o sea, yo sé tus <coughs> números. Pero esa información es con una o dos personas, ¿no? Ahora con los empleados tienes que filtrar mucho de lo que se dice, o sea, es no toda la gente puede saber todo o sea, es únicamente ciertas personas y cierta información, porque yo pienso que sí es, es muy importante con un grupo de cuatro o cinco personas sí manejar esto, que es con los dueños o con tu consejo, pero esto de acá pues los empleados no tienen que conocer toda la información porque es complejo, ¿eh? o sea, sobre todo para cuidar ¿verdad? La integridad tanto del empresario como de los empleados, y pues que no se preste para que malutilicen esa información. ¿no? Yo pienso que eso es importante. O sea, es si sí hay, hay que ver la información con un grupo selecto de cuatro o cinco personas de los dueños y uno o dos asesores, o con el CEO, CFO, y listo. Pero esta información no puede irse para acá y acá, inclusive las ventas, pues, o sea, las ventas es en porcentaje cumpliste, no cumpliste. Y sobre todo no esparcirlo, porque muchas veces los empleados tienden a decir, ah, es que se gana un millón de dólares, espérame, pero pues tengo tantos gastos, y ellos no saben, ¿verdad? y ellos se quedan con el millón de dólares, y piensan que eres te recontra millonario y se merecen que les pagues el cinco veces más, pero no entienden todo el contexto, entonces yo pienso que hay que filtrar. Sí, claro, eso es de lo más importante. Realmente también ese fue otra, otro punto que tuvimos que pasar, porque en mi empresa los empleados no tenían ni idea de cuánto se vendía. O sea, na, tal vez uno y ya, pero los demás no. Pero para poder poner una meta, pues tienes que eh, poner un número para medirlo. Entonces, sí se los decimos en porcentaje, pero pues al final sí se puede sacar a dinero porque lo venden en unidades. claro Entonces, eh, pues es seleccionar bien la gente, creo que por ahí va. Claro. O sea, es seleccionar a quién le vas a confiar también esa información. Y me ha pasado muchas veces que estoy en reuniones de amigos que trabajan en empresas y sí se saben los números. Y es que este mes vendí tanto y yo, ay, espero que así no estén mis empleados, por favor. O sea, y, y en un mes y en, en dos semanas, esta semana, obviamente, pues son empresas ya transnacionales que, pues ya nadie las puede. Eh, o sea, es eminente que eso venden, ¿no? Pero creo que sí tienes que clasificar, como bien dices, toda la información. Claro. Entonces, yo pienso que. ...hablando de lo que... De lo que estamos platicando... ...lo paro es que está fluyendo muy bien... ...es también proteger y blindar... ...tu vida como empresario, ¿no? Porque esos números... tarde o temprano se van a filtrar... ...entonces que tú diseñes tu vida para que... ...pues tu vida personal no... ...entre en la vida del negocio... ...para que pues la gente no tenga acceso... ...y pues te blindes pues... ...y sobre todo que implementes el sistema... ...y que en un periodo de tiempo... ...pues tú estés fuera completamente para que se blinde. O sea, se blinde me refiero a que te protejas de, de cualquier cosa, de cualquier extorsión, de cualquier eh, mala energía que pueda fluir y que no afecte a tu familia. ¿Estás de acuerdo? Claro, creo que eso es de lo principal y, y pues cada vez tu, tu grupo o las personas con las que te juntas se van cerrando más, pero es normal. O sea, entre más creces o más escalones subes, pues la gente que te va a rodear es otra Tu círculo sí. es más pequeño Sí, y, en la, y así pasa, o sea, en la pirámide Pues así va a ser, o sea No digo que no te puedas hablar O que no puedas tener amigos De... de, de, de Normales, o de, vamos normal, a decir Normales <ríe> <risa> Pero al final de cuentas A veces es complicado hablar con Ellos de estos temas Y ni te van a entender, ni te van a dar Un consejo, ni nada o sea, va a ser información y pues yo creo que no, no es necesaria llegar a esa plática. A ellos les puede incomodar, no tanto a nosotros. Sí. Este, entonces, pues eso, es, normalmente tu círculo se va a disminuir mucho y está bien. Creo que eso es una parte que yo no entendía. Y que te ha dolido también. ¿también? Porque porque estamos mucho. hablando de los dolores del sistema Rockefeller. Sí, la verdad sí. O sea, es que sí es real con las cinco personas que más hablas y más te juntas pues obviamente se te pegan sus hábitos hasta cómo hablan, eh, cómo interactúan, hasta cómo se visten, entonces sí tienes que ser muy cuidadoso con las personas que más compartes tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces sí me dolió y yo sé que muchas personas se alejaron de mí y no fue porque yo les dejara de hablar, sino ya no empatizamos. Sí, por los hábitos, por la vibración... Y completamente pues, de acuerdo llorales pero luego ya llegan otras personas que también te están... aportan más y poderosas sí bien. entonces las cosas que te han dolido una fue lo de las juntas verdad o sea como que tenías que sí, los de, horarios el tiempo más tiempo. que nada o sea el 20 o sea las veinticuatro horas tienes que estar pendiente. Eh, pendiente de que todo esté fluyendo conforme a al plan ¿verdad? y a los procesos establecidos claro entonces ya no puedes desaparecer de la faz de la tierra tanto tiempo <risa> dos que no te puedes desaparecer de la faz de la tierra horarios y el que tienes que estar presente no claro tres amigos o Amigo. sea que se han alejado Sí, bastante, la verdad sí En mi caso fueron... Ahora muchos... dilo sin Yolanda Dilo sin Yolanda ah. No, nah, la verdad le gano bendiciones, los quiero mucho Y yo siempre, o sea, siempre va a Existir esa amistad, sin embargo En este momento pues no coincidimos En muchos puntos claro ¿Qué otra que te ha causado dolor? Del implementar la disciplina en tu vida Y del control Ah, pues ¿Qué más? Co voy a confesar que hasta mi forma de... de empezamos vestir. con las confesiones Lo que sí me dolió más fue que tuve que cambiar poquito mi forma de vestir O sea, porque yo no considero que me vestía mal antes Pero me, me atreví a usar otras co o sea, otros colores, otras blusas o estilos más locos Entonces, <risa> ahorita como que trato como de... Bajarle tres rayitas, en los tenis y en los zapatos no, vale. esos me compro los que yo quiera, sí. pero sí es algo que te da formalidad y sobre todo a, a veces cuando eres joven, entre más te vistas diferente, menos te toman en serio, entonces a veces como que yo llegaba y ¿en serio eres tú? Y yo, sí, pues ¿qué tiene? Eh, no, está bien, estás muy joven y yo, ah, pues gracias entonces como que a veces la juventud También es como <coughs> Un Límite en, en Cerrar negocios grandes con, con Empresas Que las maneja alguien ya Mucho mayor, entonces como que a veces Ni, como que la Confianza pues eh, a veces se, se logra Con tu presencia O sea, con la forma en la que te paras En la que hablas Persuades, claro tu vestimenta, tú, eso te dolió. Sí, sí, pero ahorita ya me gusta, porque me aprendí a vestir diferente. Claro. O Sabes que a mí lo que me dolió no es cambiar la vestimenta, sino la crítica, pues. O sea, porque antes pues yo decía, no, pues, soy empresario, me he visto como yo quiera, y etcétera. Y no causaba el impacto que causó ahora. Porque he cambiado radicalmente mi forma de vestir, ¿no? Y, y pues, también mi, mi, mi look. Porque antes no le ponía atención. Pero ahora entiendo. Me dolió en el momento, ¿ah? ¿eh? Porque yo me acuerdo que me han criticado y recuerdo crítica. Es más, me acuerdo de una coach que me presentaste. Que le no, ciérrala para coach, ya de rendimiento. Y lo primero que me dijiste, es que dice que por qué te vistes así. ¿Sí te acuerdas? Sí, obviamente. <risa> Un saludo a esa coach. Sí. ¿Cómo? Lilica, Lili. Lili, ándale. Y yo, pues, puedo checar mis cuentas bancarias, puedo checar todo lo que he escrito. Y dice, no, pues, es que no, no conecta. Y yo, ¡Ah! O sea, y he ido evolucionando y evolucionando y evolucionando. Y, y pienso que es doloroso porque ya te conviertes en una persona que la gente admira, que la gente, pues, te pone en un lugar donde te admira pero te critica al mismo tiempo, ¿no? A mí fue lo que me dolió, pues, ¿no? Que critiquen es, es complejo, ¿no? O sea, es, ay, bueno, pero bueno, parte del show. Claro, pero sí, luego ya te gusta. Bueno, a mí ya sí. me gusta así como que digo, ah, bueno, pues ya, este, si esto es lo que necesito, si sí, quiero para ir a trabajar, pues vas con mucho gusto a comprar ropa. Sí, ya es ya diferente. Es, Estoy de acuerdo. La disciplina te ha dado control y te ha dado placeres, obviamente, que es lo que has implementado del sistema Rockefeller, que tú dices, wow, o sea, esto es... Muy poderoso Yo recuerdo cuando empezamos O sea, una de las cosas que, que yo Recuerdo mucho es pues, ¿Cuánto ganabas? ¿Y cuánto ganas ahora? Pues todo lo que Has invertido conmigo Y todo lo que me has pagado Y cómo se te ha multiplicado Pero también haber tomado el control Como director general de la empresa Que fue algo que se planificó O sea, de la empresa familiar O sea, hay muchas cosas que yo veo que hemos implementado del sistema que también te han dado muchos beneficios, ¿no? Claro, yo creo que, o sea, empezamos con lo doloroso, pero no es lo malo, o sea, nada más es algo que Duele. tenía que cambiar para poder evolucionar y, y llevar a otro nivel el negocio, o sea, no, no, no considero que sea malo, o sea, fue algo, un cambio drástico a veces, pero eh, este era parte del plan, nomás que no me avisaron. <risa> que dolía. Ajá. Yo sí te avisé No, no me avisaste Bueno, está bien. Eh, pero bueno, eh, respecto a eso Yo creo que una de las cosas Más importantes Es que todos en la empresa Estén en el eh, Pues en el entendido O en, en la vibración de la, Del agradecimiento O sea, a mí una de las cosas Que realmente me ha ayudado mucho A poder tener eh, un buen servicio en mis negocios, es eso, o sea que lleguen y, y pues que agradezcan algo, ¿no? porque creo que a veces eh, nos olvidamos que el simplemente no estar en un hospital el poder o sea, todas las bendiciones que tenemos como empresarios o como personas si no eres empresario eh, se nos olvida y pensamos que es obligatorio, que, que siempre vamos a, sí, sí siempre puedo tener salud, obviamente pero en este momento estamos disfrutando, ¿no? Llegaste a trabajar con bien, tus hijos están bien, siempre hay algo que agradecer. Entonces, meterlos en esa sintonía y meterme yo también, creo que es de las cosas más poderosas que hay, junto con hacer el ejercicio, ¿ah? ¿eh? Sentadillas o burpees. O sea, obviamente el agradecimiento, pero pues también el ejercicio. <risa> o sea, hablas entonces de la hora de poder, de todo lo que has implementado, de lo que haces en la mañana sistemáticamente, que es el agradecer, que es el hacer ejercicio. Fíjate que es, es controversial, pues, porque el, hacer, el agradecer, pues, obviamente es algo muy bonito, muy, eh, que cualquiera puede hacer, vamos a decir cualquiera, ¿verdad? porque hay gente que sí le cuesta el agradecer. Por cierto, gracias por estar aquí. Gracias, Yanita. Gracias. gracias por invitar. Un gusto. Eh, pero hay otras cosas que es un poquito complejo implementar, pero que en un periodo de tiempo tienes retribuciones muy grandes, ¿verdad? O sea, a la hora de poder hacer que la gente, que tus líderes hagan ejercicio en las mañanas. Sin embargo, hay un proceso de cambio en la gente al hacerlo, inclusive en uno, ¿verdad? Porque a mí, pues yo siempre hago ejercicio, o sea, sin embargo, tengo que mandar evidencia. Si no, la gente no se conecta con, o no me cree que lo estoy haciendo, o sea, no importando cómo luzca. Entonces es una, pues es... es es bonito, pero a la vez es, es complejo porque te presiona, pero para hacer el ejemplo, pues, ¿no? No, no solo en el agradecimiento, que es muy bonito, pero en otras herramientas sencillitas, pero que duelen, ¿no? Sí, claro, yo creo que es esa parte, ¿no?, donde tú también ya como eh, dueño de negocio o como empresario, entiendes que no puedes exigir algo o pedir algo que tú no haces, o sea, y, y bueno... Si vas a pedir burpees a las 5 de la mañana Pues tienes que hacer burpees a las 5 de la mañana O sea No puedes exigir algo que no estás dispuesto a dar eh, Al menos en la empresa O sea, porque sí sería muy padre de, O sea, tú desde tu Desde la comodidad de tu hogar Decir todos van a hacer burpees 5 de la mañana y me mandan la evidencia Y que tú te levantes a las 10 de la mañana sí, ¿no? No, no, no Y no has visto Ni el celular, o sea Entonces creo que ahí es lo controversial O sea, donde si tú vas a, a dar una indicación o vas a sugerir que se haga algo, pues tú también tienes que haber pasado por ese proceso, o sea, o estar en el proceso. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué otra cosa te ha dado placer? O sea, de lo que has implementado, o más bien dicho, no placer, sino te ha ayudado, ¿qué disciplina, aparte del ejercicio, el agradecimiento, te ha dado control de tu empresa? O sea, ¿qué herramienta te has dicho? Ay, está, me he ayudado con el control. No, pues yo creo que una de las principales es eh, saber los números, el estado financiero de la empresa, las ventas diarias, que era un tema que yo tenía contigo, porque tú me decías, es que tienes que saber cuánto vendieron, y yo, no, de porque yo sé que vendimos, y vendimos bien. ¿Y, ¿Y por sí. qué? Porque hay dinero, y yo. <risa> no, sí, o <risa> sea, y, y como que era un tema que yo no quería traer cargando, o sea, así como metas de eso ¿Sabes? O sea, como que yo era Yo sé que voy a vender Y ya, <risa> y, y sí pasa La verdad es que sí pasa, pero es mejor Darte cuenta que sí lo estás haciendo Y si en algún momento se llega A bajar la venta eh, Inmediatamente actuar Porque creo que es esa Esa es de las partes Pues obviamente esenciales de cualquier negocio Entonces eh, Yo diario no me puedo dormir si no sé cuánto vendí en todas las sucursales Es correcto Fíjate que hay una frase que dice John D. Rockefeller Que es los, con, el, los números te hacen predecir el futuro Entonces yo sé que muchas veces nos volvemos fastidiosos No sé cuál sea la palabra pero si tú ves que en dos, tres días no suben las ventas, o sea, inmediatamente tu cerebro empieza... ¿Qué tengo que hacer? Oye, pues no no va a ir bien al final del mes, ¿qué tengo que hacer? O sea, nada, nada. cambia pues. Porque cuando tienes el número diario, o cuando tienes el número dos veces al día, te hace tomar decisiones muy distintas a las normales. Entonces, yo pienso que esa es la clave, o sea, es que tengas el número para que predigas el futuro, para que sepas qué camino tomar, para que tus acciones cambian radicalmente por esos números, pues. Sí, ¿Cuánto realmente. tienes en inventario? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto tienes en cuenta por cobrar? Y eso cambia completamente tus acciones durante el día. Sí, yo creo que es de las cosas esenciales y el otro día estaba viendo un video, no me acuerdo de quién era, pero era como hacer un corte diario, o sea, de tus metas, porque ya lo que no vendí, o sea, Dos veces al día, por ejemplo. A las 12 decir, ¿cuánto llevo? No, pues me quedan cuatro horas para llegar a este, ¿no? Y, y si y no puedes esperar a fin de mes, como regularmente funciona en todas las empresas. La última semana quieren vender lo que no vendieron en todo el mes. Entonces, eso no funciona, aunque... Eh, bueno, se puede cumplir la meta, pero no significa que realmente haya sido hecha de la mejor manera porque es con mucha presión, exceso de inventario, hasta incluso a veces eh, haces que tu cliente eh, pague ciertos platos rotos de que tú tengas que cumplir esa meta, ¿no? O sea, aunque des una oferta y todo eso, pero siento que también a veces los metes en aprietos. Aunque sí les va bien porque metes una oferta o lo que sea, pero es mejor ir soltando las las ofertas durante el mes. O sea, ir cumpliendo las metas Diarias y semanales Muy bien, ¿qué otra cosa te ha dado Control de tu negocio? ¿Qué otra cosa? ¿Qué disciplina que has implementado el sistema Rockefeller Te ha dado un cambio radical? O libertad Más bien dicho, ¿no? Pues libertad, yo creo que Pues así del, No podría decir solo una cosa Yo creo que es el conjunto de todo Porque si haces una sola cosa Veo complejo que funcione o sea, sí, sí puedes ver un cambio, pero si solo haces una cosa, eh, es, más, es de una manera más despacio, como ves la evolución del negocio. Entonces yo creo que es hacerlo en conjunto y acción masiva, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que siempre tú nos has enseñado. O sea, ¿cómo es que cumplo mis metas? Es que no hago una cosa, o sea, hago dos mil, ¿no? Y aquí tengo una lista y las hago diario, entonces una tiene que dar en el blanco, pero sí es parte de, yo creo que lo principal es tú, o sea, tú como dueño de negocio, como empresario, quitarte el chip que tenías antes y saber que vas a aprender cosas nuevas, que vas a implementar cosas nuevas, pero que alguien más ya las hizo y funcionan, o sea, vas por un camino seguro, que eso es la ventaja, sobre alguien que, pues nada, no, te dice, pues hazle así, pero nunca lo ha hecho, ¿no? O sea, creo que esa es la, la diferencia entre eh, implementar este sistema así a implementar con alguien más o algo que alguien te quiere decir que hagas, pero nunca lo ha hecho. Sí, Entonces, claro. Esto está comprobado y creo que tiene que ser todo, o sea. Y fíjate que tú eres un ejemplo a seguir eso, sea, porque yo pienso que el crecimiento que has tenido, muy pocos empresarios en. En mi experiencia, yo creo que 10 lo han tenido Entonces te felicito porque has implementado gracias. Todo O sea, muy bien, nos falta mucho Obviamente va a tener muchas áreas de oportunidad ahorita platicando Pero te felicito, la verdad es que es, es muy, muy satisfactorio Ver tu avance Y la implementación del sistema como lo has hecho Me da mucho gusto Muchas gracias, y pues sí, yo creo que eh, lo principal son las ganas y entender la misión como dueño o como director en la empresa. Una vez que tú entiendes la misión y, y sabes hacia dónde vas y eso es lo primero, yo creo, de, o sea, de saber a, a dónde vas. o sea Aunque a veces digas, ah es que eso es mucho o yo creo lo voy a hacer en 10 años, si tú sigues un sistema o un sistema así, pues ya no es en 10, o sea, es en 2 y, y... Sí, sí, sí, se acelera todo. Yo recuerdo que empezamos y teníamos, por dar un número, 5. Y hoy estamos en 20. Y ay, güero, bueno, o sea, es... Ok, y no podías producir tus productos. Y ahora tienes una planta de producciones, wow O sea, en 3 años, en 4 años, pero es por planeación, ¿no? Es lo que tú decías, tener una planeación estratégica, tener alguien que te guíe, que ya ha pasado por eso. Y pues, la verdad, muy, muy poderoso todo lo que hemos vivido. Sí, la verdad es... Eh, todo, yo creo que se, se conjuntó cuando yo y mi empresa estábamos listos para dar ese salto, porque si hubiera llegado antes, no, sí. o sea, yo tuve que entender pues que mi futuro era ser empresaria y no nutrióloga, porque pues yo estudié nutrición, ¿no? O sea, tuve que entender esa parte. Varios rounds nos echamos de eso. Sí. Valentina Trejo. Sí, o sea, eh, to entender todo eso, pues fue un paso que tuve que dar antes de poder elegir empezar a implementar <risa> todo esto. Tuviste que dar, porque me acuerdo que tuvimos muchas peleas así de, Unos tuve empujones. que tra tra tra Sí, sí. no. Y, y pues bueno, también eh, pasar por tener mi propio negocio de cero. Eh, el restaurante, que por eso llegué contigo, o sea, sí, sí, sí, sí, eh, sí. porque yo decía, a mí me tiene que funcionar y yo voy a echarlo a jalar y todo, y no me arrepiento, aprendí mucho, perdí todos mis ahorros, pero no pasa nada. Son inversiones. Claro, o sea, y no me, y lo volvería a hacer, la verdad, pero pues si lo hago ahora con lo que sé, pues Uf, yo sé que distinto. ya no, no voy a pasar por las que pasé. Entonces, es otra visión y, y pues... Entre más te entrenas, tu conciencia se abre mucho y empiezas a, a ver negocios donde las otras personas ven problemas. Correcto. Muy bien. Eh, pues bueno, Valentina, un gusto. De, qué gusto. Un placer, se pasó demasiado el... rápido ya el, el tiempo del podcast. Eh, gracias por venir. Muy gracias. de ti. Muy padre tu oficina. Qué buena. ¿Te gustó? Sí. no, estudia cuando quieras, con mucho gusto. Gracias. Eh, entra a de rendimiento.com para que veas los entrenamientos. Tenemos talleres de ventas del sistema Rockefeller. Te podemos dar asesoría, te podemos dar coaching. Eh, si quieres escribir tu libro, pues entra a www.coachdaltorendimiento.com. Eh, yo te puedo asesorar para que te vuelvas uno de los mejores entrenadores de tu país y que escribas tu libro, que es un legado. Y pues bueno, gracias a todos los que nos ven. Gracias, coach. Gracias, saludos. Un gusto. Y gracias, gracias Janel, Bendiciones. Bendiciones y nos vemos pronto.